Mire, la perversa... Hay 400 mil. Watson, yo tengo que decir la realidad, porque Watson es la empresa, es amigo de aquí de la empresa y todo eso, pero yo tengo que decir una realidad. Watson, independientemente, yo respeto tu opinión, estoy de acuerdo con tu opinión, y... Para mí que lo dejes por... Pero tiempo. antes de yo decir lo que estoy de acuerdo con lo tuyo, te voy a hacer una crítica. Constructiva. Mi crítica gente. va... Porque Watson es notable que se ve muy crítico y muy activo con el PRM. Pero nunca lo fue con el PLD. Ay, y se nota mucho. Supe que ahora va a ser presi quiere ser candidato a presidencial. ¿También? Sí. Pero a veces, en un momento determinado, el pueblo te pidió que hicieras críticas al PLD. Y tú nunca te expresaste. Críticas válidas. Hmm. Tú tienes todo tu derecho. Esto es una sociedad. Cada quien bien, sabe. Eh, tú, tú puedes elegir el partido que tú él quieras. Es mi crítica. Igual como tú tienes todo tu derecho, yo te haciendo mi crítica que tú, así como tú tienes todo tu derecho, de hacer una cosa de una forma... También lo haga con el otro. También lo haga con el otro. Entonces, la perversa tienes razón en que hubieron actos políticos... Mío, en el aire lo llamo ahora estoy en el aire aló lo llamo ahora estoy en el aire ok funcionarios son así más cuando vienen de nueva York. La, te eh, los te llamo estoy en el aire en el programa te, llámame más tarde por favor okay. atención villalona no me Eso. cortes el pedacito La, eh. dígame a mí era era mi esposa demasiado pegado el hombre bueno, Mire. pegado Watson tiene razón de que el acto de Lionel y muchísimos actos políticos que se han hecho nosotros lo criticamos y, y es. empresariales, eso está mal. Si está prohibido para una cosa, está prohibido para todo el mundo. Todo el mundo sabe que hay gente que tiene su protegido y tienen gente militares. Yo estoy totalmente de acuerdo con Watson. Ahora, en ese punto, en, ¿no? ese punto. en el punto que yo creo es que yo creo que a la perversa había que ponerle un stop. Sí, estaba muy acelerada, muchacha. Estaba muy acelerada. Sin Yo está. creo que esta, que yo espero que ya aprenda la lección. Por pues, cierto, bien pelotero, pido disculpas. Sí. Pero no, <risa> los <final> te jalan. Si ha <risa> sido sí, oh, las sangre gigante. ¿Qué me importa a mí? ya me importa pero como son los cardenales y una vez puso por volar bajito mire pidió disculpas que esto no sabemos eso, mm -hmm. esos métodos sí sí tú sabes como uno un protero de aquí que estaba me y nunca piden disculpas pero te, te, eh, no. tú sabes pero te, eh, sí pero eh. te guardo un dato que pasó para. con el tsunami el tsunami uh -huh. a él le escribieron una carta uh -huh. para que la depositara y la leyó públicamente me entiendes? a él a él lo asesoraron bueno, bueno. Porque hay, hay muchos arrogantes también que no quieren. Bueno, el punto está que la perversa me merecía un stop. un stop. La perversa se estaba pasando de la raya demasiado. Se estaba moviendo de la raya demasiado. A cada rato veíamos videos Mucho. de la perversa en la calle, bailando de bowl, desafiando a las autoridades, sin mascarilla de noche, en pleno toque de queda. Ah, hay varias el día que pasó con los de Meloso, el día que estaba en un drink, el día que lo encontraron con un Bueno, una vaina con, eh, con, con la cosa de estudiante, con la escuela, música, con, con bailando con, con uniforme. Ahí ¿Eh? Entonces, no la, ahí está ese... ese, ¿Para para ese? Para ¿Esa para la perversa. La perversa, la verdad, merecía un stop. Merecía que el Ministerio Público le dijera a mi hija te está acelerando demasiado. No queríamos llegar hasta aquí, pero... Y todo el mundo que la está defendiendo, no, porque... No, mire, la perversa le merecía eso. Ella y cualquiera... Porque ella estaba moviéndose demasiado. Y a cada rato, lío, lío, lío y lío. Entonces, hay que buscar una forma de frenarla y, y yo creo que la mejor a... forma... Y mandarle este. un mensaje a los otros. No, y, claro. Mandándole un mensaje a los otros. mira lo que ustedes tienen que hacer. Si no, eso es Estoy de acuerdo con Watson. Ah. Así como empresas, partidos políticos que convocan, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo creo que la perversa merecía eso. ¿Por qué? Uf. Porque la perversa se estaba moviendo demasiado. Se estaba moviendo demasiado. Eso era todos los días un, un problema, show nuevo de la un show que fulano, la perversa, tiene mucha fama, tiene mucho éxito, pero lamentablemente, no está organizada mentalmente, no está organizada, ni, yo, yo no entiendo estos manejos de esta gente que maneja, yo no lo entiendo, aquí hay gente que ama ver dinero y punto, no, aquí lo la gente ama coge celular y ya, organizada señora, esa mujer está bien, tiene un buen rating, tiene talento, esa mujer está bien, pero ya tiene que, hay que poner un stop. Yo espero... Que haya espero, ahora. Voy a poner el Por favor. favor. Yo espero que la perversa, por favor, después de este... ¿Cuánto que son? 400 mil. 400 mil mil pesos que le están poniendo en la cotilla. Coja cabeza. No de otra forma. Sino que Coja cabeza, que analice. Sí, sí, sí. Que piensen, Porque no podemos... A cada rato ve video de la perversa con problemas Dique, que, que me dieron golpes. La gente mayor que, que no sabe de la ¿eh? música, de reggaetón y eso, eh, se levanta diciendo, ¿Y qué hizo la perversa hoy? Imagínense, yo vi una <risa> foto. Yo vi una foto de, que, que, que de juez. Dije, ¿cómo se llama la imputada? Y que dice Fica, la perversa. <risa> <risa> Imagínense ustedes un juez que viendo que ¿Cómo se llama la imputada? La perversa. Señores, perversa. Eso no es nada padre de día, ahí, presa, para que tú, por favor, cambies, bien Tú claro. tienes mucho talento, tienes que cambiar. Necesitas un corrientazo en tu vida que te haga despertar que, y hoy, de todos los disparates que tú estás haciendo. Y tenemos también artistas dominicanos que han tenido que ir a la cárcel para poder regenerarse. Ahí también, porque el piano, porque el piano, eso no tiene nada que ver con. estamos hablando de que ella... Mere, no no es la música. Ella merece, ella necesita que se le dé un stop a lo que está haciendo. Que se le dé ella un stop. Y él necesita video. subir a la montaña y pensar, que se le ponga la mente en blanco. Tú ves como Chiru. Usted se acuerda de lo que había dicho ya, cuando estaba ella el, el maestro de Chiru. No ah, para allá tiene que ir a perversa, para allá. Sí. Y concentrarse y sacar todo el chakra o el kilo. Si o, no, o si no, o si no, meterse ahí sí, abajo de. ¿Cómo llamamos el que siempre venía el ave feni que siempre estaba metido como, como, iqui, como iqui, una iqui, vaina allá iqui, abajo. Iqui, iqui. Bueno, entonces, <risa> la perversa. Saludos a Yomé Meloso, que se salvó de esa vaina. No, no, está preso, ¿Eh? está preso. ¿También? ¿Y, no ¿y qué puede, hizo? No sé por qué, pero está preso. Ay, Dios mío. Ah, no, fue que él dijo, Usted, si la perversa está presa, yo le a, también. Le voy a caer en atrás. En eso no me va a ganar. Le voy a caer atrás. En eso no me va a ganar, Dike. Señores, el programa acaba de terminar. <risa> es que llegó el pinto. Por favor, ¿Cómo? por favor. Si hubiera sido a las cuatro y media también perversa, había terminado? perversa, por favor. Atención, atención. Atención aquí. Perversa. Mija, tú tienes talento, está para pagar y todo eso. Contrólate, mija. Es eh, eh, como que decía un viejo allá arriba en el barrio. Controla ese fuego, mija. Control ese fuego. Hazlo por tu familia! ¡No! ¿Cómo ese fuego, mija. Te va a seguir pasando tropiezo. Contrólate. Yo creo que después de este guamazo, después de día presa y 400 mil que te saquen de, de tu bolsillo, yo supongo, yo supongo que tú vas a cambiar. Nos vemos mañana. Dios te sabe más, los osobrosos. Y tiene la pena.